A lo largo de mi vida he vivido en muchos lugares y con el tiempo he logrado entender los elementos básicos que hacen un hogar. Para mí un hogar es donde te sientes cómodo y en estos últimos tiempos es el lugar donde vas a vivir y trabajar casi todo el tiempo. Creo que un verdadero hogar casi siempre tiene un estilo ecléctico y la decoración debería de reflejar lo que tú eres cuáles son tus pasiones, las mías son los viajes y la cultura, a Víctor le encanta el lujo y el buen vivir, y hay piezas que hablan por nosotros, como el carrito de bar, es una antigüedad que a los dos nos encanta, amo las plantas y por ello existen plantas por todos lados, el solarium es el corazón de la casa, así le puse una vez que trataba de describirlo cantan los contrastes, y los pequeños espacios verdes que están esparcidos por todos lados. Además, es un lugar donde los enanos están contentos. Y eso es lo que hace que esta casa sea lo que vemos ahorita en nuestro hogar.